llevar a cabo un trabajo con estudiantes que no solo estudiaban el mismo grado que nosotros, sino que, encima, no hablaban nuestro idioma, teníamos que comunicarnos en inglés. Tenían que elegir un objetivo de los de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, elegir una ONG que trabajara ese tema eh, y después decidir en qué país, desde una lógica multicultural, en qué país tenían que eh, hacer una campaña de comunicación para los fines de esa ONG. Nosotros, en nuestro caso, eh, elegimos Siria, y llevamos a cabo pues eso la expansión de una ONG feminista y la verdad es que la experiencia para los alumnos ha sido eh, muy rica pues han trabajado en otro idioma en, en, en, han trabajado en inglés han, ha sido pues, una experiencia internacional muy interesante lo que les aporta es uno esta mirada transdisciplinar por otro lado el tener que adaptarse a, bueno, pues a las características socioculturales y ya ha significado un esfuerzo de adaptación pero también es parte de la riqueza del proyecto. Te aporta mucho el, el hecho de hacer contactos eh, con gente de otros países, el salir de tu zona de confort, por así decirlo, y, y lanzarte a este proyecto. La colaboración con la profesora holandesa ha sido muy fluida y, y hemos trabajado muy a gusto y seguro que nos permite pues, establecer vínculos el día de mañana. Tienes que, que explorar pues, nuevas cosas, hablar en, como sea en otro idioma y sobre todo entender puntos de vista distintos a los nuestros porque quieras que no, ellos tienen otra cultura, tienen otra forma de trabajar y, y al final pues, acabas aprendiendo de su forma de trabajar otras cosas que, que con estudiantes de aquí no hubieses aprendido.